Gracias, presidente. Lo primero, sumarnos a la felicitación al letrado de la comisión y agradecer también eh, que nos hayan admitido alguna de, de nuestras enmiendas al, al Partido Popular. Como decía eh, el senador Navarrete, es una novedad y no estamos acostumbrados, por lo cual, muchas gracias. Eh, la idea inicial de esta proposición de ley era revertir los recortes del Gobierno del Partido Popular de los derechos laborales de trabajadores y funcionarios gracias a cuenta de la excusa de la crisis económica, como se había hecho ya con otros sectores de la Administración. De hecho, ese era el título de la proposición de ley cuando se presentó por parte del Grupo Popular en el Congreso de Reforma Parcial del Régimen de Permisos y Licencias, título que al llegar al Senado, curiosamente, ya había desaparecido por el de reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial a secas. Esa recuperación de derechos, evidentemente, la apoyamos y la defendemos. No nos gusta y así lo dijimos en la Comisión, aunque solo sea por técnica legislativa, difuminar propuestas legislativas, introduciendo cosas que no tienen nada que ver. Tampoco nos gusta, como desde la mesa del Congreso o del Senado se decide que unas enmiendas sí tienen que ver con la reforma de la ley y otras no, que son inadmitidas según quien las presente. O que se presenten enmiendas sin boche en el, último en el último momento en la misma ponencia o incluso en este pleno, que luego van a ser aprobadas por esa mayoría absoluta que, aquí, que hace que aquí funcionemos a su orden y mando. Esta forma de legislar deja mucho que desear, la verdad. También era imprescindible, como se ha hecho con la introducción de una enmienda en el texto de la ponencia, revertir la reforma del artículo 521, pues posiblemente no se midió las consecuencias de la reforma de este artículo que afecta a los centros de destino y que es una reivindicación de prácticamente todo el funcionariado judicial. No se puede hacer una reforma así pasando por encima de la negociación con los representantes sindicales al ser una sustancial modificación de las condiciones de trabajo. No se podía ratificar una reforma que podía dar lugar a una movilidad forzosa y arbitraria de los funcionarios y que es contraria a la conciliación laboral. Además, se han incluido en el dictamen otras enmiendas que valoramos muy positivamente, como la instauración de la carrera profesional, la eliminación del cese de los refuerzos a los seis meses, la eliminación de los descuentos retributivos por incapacidad transitoria para el personal de todos los ámbitos territoriales y la actualización de las retribuciones durante las licencias por enfermedad, incluidas las correspondientes a los nuevos trienios. Hasta ahí, bien, pero en esta reforma también se introdujo, por razones evidentes de urgencia, al finalizar el mandato del actual Consejo General del Poder Judicial, el cambio de modelo. Pero de eso ya hablaré después en el, en el turno de portavoz. Eh, y Centrándonos en nuestras enmiendas, la enmienda 46, que otros grupos también han presentado en forma similar, modifica el artículo 347 bis, en su punto 5. Eh, a ver, es, es evidente porque es imposible que los jueces de refuerzo puedan realizar su labor sin, sin el personal auxili auxiliar correspondiente. Si hay necesidad de nombrar jueces de refuerzos porque hay juzgados especialmente sobrecargados de trabajo y con la redacción aprobada en el Congreso se produciría una nueva sobrecarga insoportable para el personal con el trabajo que desarrolle el juez de refuerzo. Si no hay personal para hacer el trabajo auxiliar, poco refuerzo supondrá un juez de refuerzo. Por ejemplo, en los juzgados de cláusula suelo, donde se están asignando jueces de refuerzo dado el colapso, también se han asignado funcionarios de refuerzo. Con la redacción que se plantea, esto no se podría hacer, lo cual es ridículo. Las enmiendas 49 y 68 introducen mejoras técnicas. Las enmiendas 51 y 53 son relativas a la promoción interna del personal funcionario al servicio de la Administración de Justicia y a fin de revertir las restricciones que se introdujeron en la Ley Orgánica 7/2015 de 21 de julio. Así, la 51 se introduce la previsión de que el 50% de las plazas que se saquen se reserven al sistema de promoción interna, acreciendo a las convocadas por oposición libre las que no se cubran por aquel. En la 52 se recoge en el apartado 1 la actual denominación del Cuerpo de Letrados de la Administración de Justicia. Se añade un párrafo segundo, conforme al cual la convocatoria comprenderá todas las plazas vacantes, así como un número adicional para cubrir las bajas que se prevean hasta la siguiente convocatoria. En el apartado 2 se eleva del 30 del texto vigente al 50 el número de plazas reservadas a promoción interna y se suprime la autorización del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, que establece la norma en vigor para dicha reserva. Además, para el caso de no existir oferta de empleo público, se establece la convocatoria por el ministerio de un proceso de promoción interna del 50 de las plazas vacantes, mientras que la norma en vigor las limita al 15 Se elimina para este caso la excepcionalidad que establece la norma vigente, así como la autorización previa del citado ministerio. Y en la 53 se añade en el apartado 1 una referencia al acceso desde el cuerpo de facultativos del Instituto Nacional de Toxicología al de médicos forenses o viceversa. Y en el apartado 2 se establece que se reservarán para promoción interna al 50% de las plazas vacantes y se añade un párrafo segundo conforme al cual, de no existir oferta de empleo público, el Ministerio convocará un proceso de promoción interna específico con el 50% de plazas vacantes. Las enmiendas 55 y 56 vienen a reconocer el derecho a la progresión en la carrera profesional horizontal del personal de la Administración de Justicia y, por tanto, también al concepto retributivo aplicable, como ocurre en el resto de Administraciones públicas de ámbito estatal, autonómico o local, que sí lo tienen reconocido. Eh, agradecemos que se haya modificado la enmienda relativa al artículo 495, apartado 1, eh, eliminando el añadido de, de la letra M, y, eh, porque eh, creemos que, que redundaba en el derecho a la carrera profesional, que ya se reconocía en la letra C de la versión actualmente vigente. Y, finalmente, eh, para mostrar también nuestro apoyo a las enmiendas número 6 de compromiso y 43 de Esquerra Republicana sobre el artículo 98.2. Dicha medida, entendemos, debe ser excepcional y por tiempo determinado y, aun así, no nos gusta si se toman decisiones a su amparo como el de la creación de los llamados juzgados de cláusula suelo con la concentración en un solo juzgado de la capital de cada provincia de todos los litigios de esa provincia relativos a la impugnación de cláusulas de contrato de préstamos hipotecarios, con un resultado bastante desastroso y con el colapso de los mismos. Pero es que dejar así tan abierto el artículo 98.2 es un peligro si se tienen intenciones o tentaciones de eliminar partidos judiciales de localidades pequeñas. Con la redacción que propone la reforma, eliminando la excepcionalidad y la temporalidad, se abre una puerta peligrosa a la desaparición de los juzgados de localidades pequeñas y medianas, con la que nosotros tampoco estamos de acuerdo. Muchas gracias. gracias